Que andas, gente, como están entrar al castillo, y ella está muy preocupada. <risa> esta, esta, esta parte oh, no. es épica. ¿Qué, ¿Qué le pasa, boludo? Me mata, porque es un enano. Mira ese nombre. Termina de jugar y se pone a hacer el reboque, boludo. <risa> <risa> ¿Por qué ¿Por qué? Por qué? el nombre, boludo. <risa> ah. <risa> Lord Sadler. Sadler. es el, el hijo de, de Adam Sandler. Gracias, pero no le dice tarado. Oye, oye. <risa> Me mira cómo le hace la boquita a los otros una ¿Qué hace ¿Qué ¿Qué neta? ¿Qué Ustedes pueden morir, pero cerra el orto, inano puto. Inano puto. A él se lo viene a buscar Ya a te orejona estúpida. <risa> Yo creo que a esta altura ya agarra wifi, boludo. <risa> Ay, esta altura, boludo. No, hay... Es tiene tener wifi propio, boludo. Esta parte es retonta, es re tipo. No, esta no. O sea, sí y no. Hola, <risa> El mural. ¿eh? No sé, no me acuerdo qué había que hacer acá. No se mueve, está cerrada, ok. No se mueve, tampoco. No se mueve. Ah, esta golpea, parte me acuerdo, boludo. Golpea, esta... golpea, loco? qué golpea la hermana? <risa> ah, esta parte me acuerdo, boludo. Esta parte me hizo Hay que matar al bicho ese que tiene las cosas en, la... en las manos. ¿El bicho rojo? Es que no, el coche ese está en no. ni me fijo en las balas, boludo. Tengo un montón de balas. Fue <risa> como el orto. Me está apretando el cinto muy fuerte, boludo. En cualquier momento te cago el sillón. <risa> Anda a cagar, boludo. No, boludo, te estoy jodiendo. Eh. Eh. Te cago por la ventana, <risa> que más divertido Che, sí, no era... uy Uy Hablando de balas La arrocagué, la ahí. Mira un álbum de figurita, boludo <risa> A ver, a ver. Capturar visera, ah, ¿no? ah, ya está, está. No me Encima preparo. que tengo esta pilla tengo que capturar al otro Ah, creo que había un anillo en... un anillo, una acá Ahí tenés bueno, No podés tener tanta memoria, chabón pues boludo, me acordé de una llave, o sea... Pero yo no me acuerdo de un juego tan largo después donde está cada cosa. Sí, es como icónico. O sea, que me acuerdo de el... dónde... Te gusta Está esa cerrada palabra? la ah, ahí está, eh. Te gusta usar esa palabra, ¿no? Icónico. ¿Cuál? No. La verdad me chupó huevo la palabra... <risa> ah, creo que acá la tengo que dejar... A... Ah, se lo he recordado. No me parece si la tengo que dejar a la pendeja porque viene un bicho red polenta, boludo. Que está acá, mira. No. Han pasado cuatro... Alto diseño igual tiene, boludo. El juego está muy bien ahí. ¿eh? Sí, no, el juego es una hora de arte. ¿eh? Posta, no hay juego mejor que la concha. Uy. Ponda B Y bueno, arle es wow. fácil. Oye RL duro. Ganarle no es difícil, hay que hacer esto mira. Hay que hacer toqui. Honda de Y ahora hay que ir a hacer y vamos a. Tac tac. Vale, pelotudo. La concha, coge rápido. Le tiene que pegar a esto, boludo, dale. No, uy, boludo casi mirado a mí. No. Creo que con dos, tres balas, creo que yo la mato. Le tomo la palabra. ¿eh? ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Qué pelotudo que es! Ahí está. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, bicho de mierda. ¡La puta madre, boludo! A ver. Ah! ¿Dónde, ¿Dónde está Arre? Ahí está, No, no, soy muy bueno. Creo que me vio. Sí. Claro, no vio, no, es ciego, Ahí está. Sí, igual es medio taradita, ¿no? Dale, moriste. No se muere más, boludo. ¡Ay, la puta madre! ¿Dónde estás? Te voy a meter. ¿Dónde estás? ¿Puto? ¿Puto? ¿Qué me estoy gritando, rey? ¿Puto? ¿Eh? ¿Qué fue? uy la puta madre, uy la puta madre. uy la puta madre. Oh, ¡Hijo de puta! No, y qué idiota, pero con una. Sí, mayúscula, boludo. Con la C mayúscula de idiota <risa> idiota. idiota John Lennon John, John Lemon La milanesa, la vas a comer con mayonesa con lemon Dale <risa> pelotudo Ahí está Paul Por fin, ¿Qué? ¿Qué? ensalada o más carne John, querés lemon pan Más ensalada o ¡Ah! John Le vas a poner mayonesa o lemon <risa> Ay, Ringo, ¿qué? Flamingo, Arrejo <risa> y el Flamingo está Flamingo, nunca me gustó ¿No esto. ¿no? Flamingo, Flamingo, come, come, come, come, come, come. ¿Cómo era? Eh, Flama Outfit, wb we'll doing... no sé la letra. We'll es... es malísima la letra boludo. Digo, es muy buena. Me gusta mucho. Igual, ¿Sabes por qué no me gusta la letra? Pues bueno, no entiendo, la entiendo, tío. Tipo, creo que las canciones de youtubers. Eh, no, las... no sé, no las entiendo tipo Igual cumplió ese objetivo, es adictiva la canción, en su momento, ahora ya no. Pero era como una canción que decía... chon se hizo bastante conocido acá. Uy, hijo de puta. Y un swag. Y un swag, el negro es clave. Igual es un capo bailando, boludo. Sí, baila real bien. quedan cuatro balas, boludo. Es un animal bailando. quiero que me bailen las bolas. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco de mierda? Bueno, una bailada de bolas, boludo, esta bola. ¿Bailada de bolas? Se quedó re y ahí me van a los huevos, tipo, girando un lado para... Che, me cago en que parezco el de Charlie la fábrica de chocolate ¿no? <risa> <risa> <risa> Y pero ese es de Willy Wonka, boludo <risa> O sea, ¿te, te pareces a Willy Wonka Concha de Igual era medio turbio <risa> Willy Wonka, ¿no? Porque tipo, se morían los pibes y él claro. no hacía nada Sí, tarde dejaba entrar a los pibes. Era re Michael Jackson en Neverland. No, bueno. no. <risa> hey, para vos, ¿qué opinas del tema de Michael Jackson? Ah, es con. Mira, yo te digo la verdad. Empecé a ver el documental y me quedé, a la hora me quedé así. Sí, no, te quedas como no puede ser. Sí que no puede Pero ser. Pero Ahora. Eso que vas a decir, vos, sí. era lo que nos reíamos la nota. No, no, claro, no. Hay una parte en la que yo... En John? todos lados lo frustra, le ilustraba el ano, boludo. ¿Cómo se entiende? Oh. Uh, en todos lados. La coscua qué <risa> <risa> Es que, boludo, vos lo escuchabas a John y decía... Detrás de la No, escalera. pero encima parecía joda porque viste que... Detrás de la calesita. Tipo, ¿Para? claro, ponían una foto... Lo borrochotearon en el que la... entraba el video, boludo. Pero Viste que parecía una joda el video. Porque al pibe, o sea, el pibe cuando, mientras lo decía es como que lo ponían, ponían la foto. Pareció un video en joda, te juro. Hola, acá estoy yo. Aparecía el trencito y decía, acá, Chucho. y acá, y en las escaleras. Mira que en todo lado. Para, y es? en una parte... En una, Uy, uh, ¿no? se la repusieron, <ríe> no, Y vení para acá, track. Uy, boludo, pará, le hicieron mierda No, Ashley pará, boludo. No, pará, esto es muy difícil, Posta Salí de acá, hijo de puta ¿Decí que no la matan? No, si, sí, la rematan, boludo allí pará, boludo, espera Hijo de puta ponle vida, ponele vida Ayli, prueba, pero pará, me voy a quedar muriendo yo no, le un a ¿verdad? No, un pescado, no, boludo. El en medio del quilombo allí, ¿sí? con un pescado en la mano, boludo. Tiene una mierda, es increíble, loco. No, ya fue, usé el pescado, amigo. la caí Ya está, boludo. Ya va a aparecer otro pescado. Tiraba la bomba ahí al lado. Se quemaba. El... Ay, la huy lo quemé. Salí de acá. Uy, que fan de Gozmi, boludo. Hay es la Gozmi. No, y bueno, hablando de eso, era, parecía joda, boludo. Tipo, apareció una foto y encima en una parte hay una parte que dice en la habitación y también en las escaleras, boludo. Es, y yo... un, es que Chabón, y que, pero, y yo vale, me chabón me... dice que... Igual el Chabón un, dice... Hay uno que dice que es como que se hace el rey, el, el rey del, de, de las mentiras, algo así. Que se autodenomina así, boludo. O sea, que el Chabón dice, no, yo soy rabono mintiendo. Tipo, se, se autodenomina mentiroso, de una. ¿Qué sé yo? Yo, a mí me llama la atención que alguien... A ver. Hay gente que igual sí, hay gente que dice no, porque no te tenés que... que, que o sea que es como que le creen al tipo, pero dice no, porque es Michael Jackson, no te tenés quejar. Está como. ¿Estás loco? A ver, el chabón era medio raro igual, Michael Jackson. Era chavón. raro, boludo, era raro. Pasa que tiene esa ideología de querer a todo el mundo y vos te quedás como. ¡Ah! Así te quedas, uh -huh. boludo. Así te quedas. Así, <risa> yo la otra pendeja. Uh -huh. La otra se la están robando, boludo. Yo tengo el culo roto. Yo, y... a romperlo, vos. Pedí la ayuda a Luis. <risa> Pedí la ayuda a Luis, hoy <risa> <risa> <risa> la caja ¡Ja, ja! pecado! ¿Qué onda de todo? Uy, <risa> qué regla desde Ahí está Uy, guarda, guarda, como, guarda? con. Guarda como, ¿Cómo se llama este, boludo? Eh, boludo, es muy difícil esta parte posta. Con, tortita? ¿Con quién? Con Tortita. Oh, Tortita es un streamer eh, que tiene rulo, se parece a. Es. Es. Es. al... Es. Es. Es. Es. Es. Es. Pero va Es. Es. Es. Es. Es. Es. Sin desarrollarse, Este Te estás el dedo en el culo, boludo. Ya te tiro el agua ahora. Te tiro al agua. Uy, Dios, Gossmin. me de joder, boludo. Estoy fan de Marilyn Manson, boludo. Las zombies de Marilyn Manson. No, yo me quedé muy WTF con este documental. Pero, la es verdad... Mirá es que a mí Michael Jackson me re gusta, pero bueno, un poco me llama la atención. A ver, lo, lo peor, a ver, el tema es este. Yo no dejaría a Michael Jackson que duerma con mi hijo. Ese es el tema también, boludo. ¿La ¿Cómo se entiende que la madre lo deje dormir con el chabón? Como si fuera... Muy raro todo, lo posta que es muy raro. Porque bueno, en una parte raro? es mentira, obviamente. Seguramente, No, obviamente. Pero se da a entender que es mentira porque el chabón dice No, yo soy del engaño, no sé qué. Y, y el chabón dijo todo eso cuando al chabón le faltaba guita, algo así. Sí, sí. Pero entiendo. uy, se le encajé sin sí, querer. Sí, es, es raro. Eh, yo supongo que habría que hacer un balance entre lo que dice el chabón... Y lo que decía Michael Jackson en su defensa. No, pero en las entrevistas de Michael Jackson el chabón hace así, boludo, eso de ay amora y no sé qué, mira la ¿Vos, vos, ¿Vos viste la entrevista que le hicieron mientras estaban ahí... sí, que chabón, Sí, no el... yo hay una entrevista que es returbia, boludo? Esa que le dicen si era la letra de él, como que está en un juzgado dando una declaración. Y ahora bueno, el chabón le, le pagó para que no rompamos las sí, bolas. Es verdad. O al menos eso creo que dijo el mismo. Y yo creo que el chabón le dio lo que el otro buscaba, era plata. O si es que, si es, que, es, si es, que es lo que dice mentira. Ahora, si el chabón pone que Michael Jackson no le tocó ni un pelo, boludo, es otro hijo de puta. <risa> ¡Uy! <risa> ¡La guitarra, boludo! No pasa nada. ¡Un suplet! ¡Oh! <risa> no pasa Mejor nada. Mejor la guardo. Arre. ¿Qué terrible, pelotudo? Uf, lo tiré a la mierda. Suplets. No. <risa> ¡La pierna! ¡Ah, mi coger. pierna! Coger, coger. coger. No, este, este, es re, este es re molesto, es recontrapisado boludo. No, León no. Este es re molesto, boludo, come, come un granada. ¡No, la tira el agua, boludo! ¿En serio? Sí. Y tiene toda la vida, ¿por qué? Ah, la curé. No seas hijo de puta. No, me la lleva, se me la lleva, me la lleva. La puta que te reconcha puta parió. Y se lo lleven, ya está, boludo. Nos vamos al pueblo a la mierda. Me pido un helicóptero tipo de la Rúa y me voy a Las Vegas. <risa> Ahí murió. <risa> Listo, chicos. <risa> Le con el pescado. Ah, chicos, no puedo... O sea, la... la... Un intento más. ¿no? Un intento más. ¿no? Rápido. Ya, se va disminuyendo, disminuyendo la velocidad. La cocormia. El, el, el, el, el... <risa> vale. Me tiene podrido. La tiré mal de nuevo. Ah, no la tiré bien. Me tienen podido! Me tienen podrido. Ese el... es el. primer plano del nazo. Ahí tenés, boludo. Los tengo atrás, los tengo atrás. Ay, ay, ay, ay. Creo que los voy a tener atrás sí. Eh, se me murieron todos. ¿Qué onda? Creo que la granada de esa sirvió, boludo. Joder. ¿Qué onda, Beto? <risa> Hola, uy. Uh, uh, uh. Te escucho un pedo. Métete. Uy, me cogí, me cargué. Te cogí, te cogí. Dale, León, sos lento, hijo de puta, eh. A ver. Hola, uy. Se la repuse, pero andate, Leon. Es que la pendeja la tengo atrás siempre, repisada, salí. Quédate ahí, no me molestes. Uy, si la... Sí le eso, tío. En el pie. En el pie. Uh, uh bien, uh, eh. Uh, uh patada. Come. Sí, bueno. Ahora vos, vos main. <risa> <risa> saturado de el juego. Yo como digo, no me ves. Ode. Hoy guarda No. <risa> se quedó para rico cuentazos, se comió. Hola. Bueno, mejor me quedo quieta. <risa> para, Gomen. <risa> Viene. ¡No! Ratrivida Gomen. El Gomen, el Gomen, y esta, no, puta verga, <risa> <risa> pelotudo todo esa guitarra me salió mucha plata. Uy, se cayó, lo tiré a la mierda con el culo roto ahí. Eh, estaría bueno que tenga una habilidad en vez de dar patada que le pistotee la cabeza, boludo. No, ahí está. El cupo sea, boludo. Mano, Gomen, Gomen, coge. la cara, boludo, Ahí está, listo. Por fin, boludo. Ah, bueno gente, por fin, gente. reflexión rápida, rápida, rápida Reflexión rápida, cuando veas a alguien que es muy narigón, agachate y chupale el cabezón <risa> <risa> Uy, que alta piña No, amigo, mira cómo le doy Mirá cómo los mato Están reídos, boludo, los chones. Estos so fan de Ghost boludo O esa, pues o esa pues Marilyn Manson, loco, mate Marilyn Manson <risa> Cogera. Bueno gente nos vemos chao gente nos vemos hasta luego los quiero me los... <risa> gusta parada que Hasta la si una vez <risa> se termina toda esta mierda me tiene podrido pendeja <risa> <risa> no ni pedo ni cosa pedo, ni pedo, ni pero no, no. chao gente